Acompáñenos a ver cómo la licenciatura en software de nuestra universidad procesa el lenguaje que usamos todos los días para desarrollar mejores aplicaciones de software. Eh, esta vez les vengo a platicar del procesamiento del lenguaje natural como herramienta de apoyo en los desarrollos de software el procesamiento del lenguaje natural no es algo nuevo es algo que ya se viene haciendo desde anterior, años atrás pero eh, con la cantidad de documentos que actualmente contamos se ha, eh, se ha vuelto una herramienta más utilizada actualmente se conoce como una, es una técnica que se utiliza en la minería de texto eh, nosotros la hemos ocupado ...como parte del análisis de colecciones de documentos... ...para leer, entender y extraer texto de los documentos... ...y poderlos utilizar en sistemas para la toma de decisiones. Un sistema en el que fue ampliamente utilizado... ...el procesamiento del lenguaje natural... ...fue un sistema de buscador inteligente llamado b Intelligence... Fue para la empresa ADD Inaviation en la ciudad de Querétaro. Aquí lo que esta empresa hace es darle mantenimiento y chequeo a las aeronaves de empresas eh, como Volaris, como Interjet. Y los técnicos obviamente al, al tener que estar revisando diferentes equipos electrónicos, tienen que estar consultando las actualizaciones de manuales, las, los niveles de calibración que lleva cada aparato, y es muy difícil que tengan en mente todos los, los datos. Por lo tanto, eh, ellos contaban tradicionalmente con carpetas o con dispositivos móviles donde llevaban algunos documentos, pero la, la búsqueda no era ágil. Entonces, nos pidieron hacer un sistema que consultara vía internet todos estos documentos donde las mismas empresas pudieran estar actualizando eh, manuales, eh, normas, reglamentos que tienen que cumplir las aeronaves y eh, poder estar todo en regla y con este sistema inteligente pues los técnicos o los ingenieros de, que le daban mantenimiento a las aeronaves pudieron encontrar más fácilmente eh, la información que necesitaban en tiempo real. Eh, otra aplicación que, con, que, que nosotros eh, hemos estado trabajando es con la unidad este, académica de medicina, principalmente con el laboratorio de medicina molecular, donde nosotros eh, ayudamos a poder detectar indicios de salud mental a través de estados de emoción que, los, que en una aplicación móvil ponen los jóvenes. Como se podrán dar, dar cuenta, el software puede ayudar a la interacción de los seres humanos y cosas como el, el procesamiento del lenguaje natural nos hacen todavía más útil esas aplicaciones y que pueda tener valor en nuestra sociedad. Muchas gracias.